¿Qué tal amigos y amigas? Hoy en nuestro canal vamos a hacer un dibujo espectacular pero algo salido de contexto Como hemos venido en la línea de dibujar a algunos personajes de la película Encanto de Disney hoy se me ocurrió dibujar, dibujar a Luisa Madrigal pero esta vez sacando una teoría muy particular porque me cuestionaba de dónde proviene la fuerza de esta, de esta señorita Ustedes ven que ella es bastante musculosa y demasiado fuerte entonces yo dije pues es raro que una persona del común tenga una fuerza tan sobrenatural entonces lo más seguro es que este poder proviene de otro lado entonces a mí se me ocurrió la idea de fusionar este personaje con otro personaje de un anime muy famoso que ustedes saben que me gusta mucho y que es Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, todos los Dragon Ball me encantan entonces como en el universo 7 no hay personajes femeninos tan fuertes entonces me ocurrió traer a un personaje del universo 6 de la saga de Dragon Ball Super y fusionarlo con eh, Luisa de Encanto ten, eh, creando la teoría de que la fuerza de Luisa puede provenir de la familia Shajaji. Entonces, amigos, los voy a invitar a ver este video. Espero que les guste mucho, mucho. Les de, le den muchos likes y que me sigan apoyando con este proyecto del canal de Dibujo. Bueno, amigos, vamos y en el transcurso del dibujo les estaré explicando entonces cómo fue el proceso y de dónde viene tanta locura en nuestro canal. Bien, vamos allá y no olviden suscribirse y no olviden darle me gusta y no olviden, y no olviden seguirme acompañando. Bueno, vamos pues. Muy bien amigos, ¿y por qué creen ustedes que Luisa Madrigal es tan fuerte? Pues, ¿de dónde pudo provenir toda esa fuerza? Pues bien, como ustedes saben, la película plantea una línea de cómo puede este personaje pero a mí se me ocurre otra y en este dibujo vamos a tratar de identificar un poco de dónde proviene esa fuerza, sacando una teoría bastante loca de eh, la fuerza de este personaje, ¿cierto? muy musculoso, muy fuerte, muy atlética, entonces podríamos decir que este personaje tiene sangre de Saiyajin, tiene sangre de Saiyajin y más específicamente pues eh, en mi dibujo tendría características del de Super Saiyajin legendario, en este caso de el universo 6, puesto que a pensar cómo podría cuadrar bien la teoría y resulta y sucede pues que sacando una teoría bastante loca de eh, la fuerza de este personaje cierto y aparte que es muy musculoso muy fuerte muy atlética entonces podríamos decir que este personaje tiene sangre de Saiyajin tiene sangre de Saiyajin y más específicamente pues eh, en mi dibujo tendría características del de super saiyajin legendario en este caso del de universo 6 puesto que me puse a pensar cómo podría cuadrar bien la teoría y resulta que sucede pues que las saiyajines del universo 7 eh, no son pues como tan poderosas mientras que las saiyajines del universo 6 de Champa sí serían muy poderosas entonces me gustó eh, combinar estos dos personajes para eh, obtener como resultado lo que ustedes verán en el dibujo. Fue algo complicado, fue algo tedioso, e incluso creo que a la final el rostro de Luisa desaparece un poco y podríamos decir que es otro personaje, pero la base inicial era eh, la fuerza de Luisa Madrigal de la película de Encanto eh, fusionada o como si esta tuviera sangre de Saiyan en este caso de Kale de el eh, universo 6 que es pues la super <risa> bueno. Entonces, pasando al dibujo tratamos de hacer como siempre el concepto lo más similar, lo más parecido posible buscando unas imágenes de referencia que nos ayuden a eh, bocetear muy bien. ¿Listo? Luego de esto vamos a trabajar con colores, en este caso yo voy a utilizar colores prisma, color, colores prisma, color, eh, Sí, hay una, hay una referencia que es muy profesional, pero en este caso no es vamos a trabajar con los que son más, como más escolares. Listo. Eh, cuando ustedes empiecen a mirar la base del cabello van a notar que en este personaje va a tomar una imagen totalmente diferente y más aún van a notar la diferencia cuando se empiece a aplicar el color sí, en este caso vamos a aplicar tonos verdes, amarillos y vamos a mirar los colores el bloque a veces el bloque no ayuda mucho pero trataremos de que en este papel que estoy usando pues se vea lo mejor posible el delineado que no nos puede tratar y vamos a mirar, pues luego el exceso para aplicar el color Como les iba comentando entonces podemos sacar una teoría podemos decir que en uno de todos esos empiezos de los hallazgos cuando se da el torneo del poder que ya pues, eh, las políticas de universo a universo se rompen un poco porque esto se encuentra. Entonces podríamos decir que en uno de esos encuentros eh, el papá de Ken Entonces hace un viaje a la tierra en este caso pues no llegaría por los lados de Japón de donde es el anime, si llegaría a Colombia por los lados de donde es la familia Madrigal, en este caso la Madrigal es colombiana y entonces un poco en verde para dar un poco más de luces a eh, los mechones de este eh, super saiyajin legendario en este caso pues es el cabello o este sea, super eh, saiyajin legendario y esperamos que tome mucha fuerza y que a ustedes amigos y amigas les guste mucho este dibujo uh, les guste mucho este video eh, les cuento que el trabajo este 5 o 6 horas después de aplicar varias capas de buscar consejos, de mirar dinero, de buscar información, como para tratar de que quedara lo mejor posible, ¿no? sí. aún así, luego de decir que también les pude notar que había algunas inconsistencias que tendrían de corregir la El dibujo es un estudio constante en el cual vamos identificando cosas nuevas podemos aplicar materiales, este, materiales yo utilizo muchos colores y me, me aplico a marcadores y cualquier pigmento que pueda aplicar con este color de alcanzar una tonalidad que, que satisfaga en este caso mi necesidad, entonces ya iniciamos un poco con el rostro, vamos a aplicar un color piel con el marcador touch ¿sí? Y luego vamos a pasar un poco de, eso era un, un durazno, un rosado durazno, ¿sí? para darle un poco más de fuerza y tratar de homogenizar. Este café que estamos usando en este momento es, un, okay. es más un ocre, okay, ¿sí? y ya iniciamos a tratar de realzar el rostro de este personaje para Aún así, creo que me faltó mucho trabajo para lograr más creación, pero al final quedó muy completo con el proceso. We'll